¿Qué pasa con pitruenos? ¿Con pitruenas? Bienvenidos una vez más a Pokémon Let's Go Shiny Lock Y bienvenidos chicos al capítulo número 19 o 20 Ya no me acuerdo por qué capítulo vamos Ya ha pasado el fin de semana y estoy un poco desconcentrado Voy a bajar el volumen porque estoy un poco ya eh, sordo, me estoy quedando Y en el último episodio chicos eh, vimos a Mew3 Luchamos contra nuestro, nuestro rival, contra Copyright y tenía un Mew 3 o Mew 3, el típico Mew de la leyenda que está basado en Mewtwo, ¿no? Es, es, es, es brutal, brutal. Vamos a continuar, hoy quiero subir hasta la parte más alta de esta torre. Yo creo que vamos bien de Pokémon, no, no he leveleado ni nada por el estilo, porque la verdad es que el combate contra, contra copyright se nos dio muy bien. He ido a curar, eso sí. Porque no quería problemas. Y creo que vamos muy bien de nivel. Obviamente, eh, Palomita, por ejemplo, está a punto de subir un nivel y dejar de poder usarse. Norman no lo podemos usar. Es una pena, pero bueno, con estos cuatro yo creo que vamos bastante bien. No tengo mucho miedo de momento y creo que podemos continuar. Así que, vamos para arriba y llegaremos hasta el final. Uh. Uh, ¡Hola, copyright! Oye, Cubon, ¿Qué pasa, Cubon? No sé si en la historia toca hacer esto ahora o en otro momento. La verdad es que no me acuerdo muy bien. Pero bueno, ¿dónde se habrá metido? Creo que es ahora. Porque es ahora donde se puede hacer y ya está. Oh, es verdad. Fan, fan, fan, fan, fantasma. Whoa. Adiós, compañero. Sí, eh, los fantasmas que gritan fuera, fuera. Estos fantasmas. Oh. Bon, bon. Cuidado, Cubon, Cuidado. ¿Y el fantasma se pira? Se pira. Este cubón, este cubón se las trae cu Y se va La historia del cubón La historia del cubón, chicos Vale, eh, vamos a continuar Ya sabéis que si los fantasmas de te tocante llevan a la entrada Pero tampoco es mucho problema, ¿no? Vamos a ir luchando contra todo el mundo Yo creo que hoy es día de combates Si consigo llegar hasta el final Antes del minuto 20 Y podemos bajar y capturar en la ruta de la izquierda Sería mmm, Chachi Pistachi Hola señorita, usted que me trae ¡Oh! Uh, instructora Akari. Un Pokémon. Bien. ¡Goldak! Cuidado. ¡Goldak Shiny! ¡Precioso Goldak Shiny! No quiero problemitas. Vamos, Hugh. Confío en ti, compitrueno. Este poderoso Gyarados Rojo va a ser un crack. Por cierto, Hugh, este es el primer capítulo que grabo después de que me, grabas, de que me hicieses un dibujo que ya lo enseñaré. Ya haré un vídeo sobre ello porque la verdad que ha sido brutal. Eh, me ha hecho un dibujo, Hugh, de Albi. Espectacular. Pondré un... Pondré un... Una publicación en YouTube para que lo veáis seguro. Así, brutal, o sea... De verdad que no tengo palabras. a está Hidrobomba que lo fallamos, por supuesto. Excavar, no me quites mucho. Gracias, Goldak. te lo agradezco. No es muy eficaz. Y seguimos con... Pulso Dragón, por ejemplo. Ay, que va ese Pulso Dragón poderoso. No creo que lo mate tampoco, de hecho. No le va a matar, pero casi golpe crítico. Fijaos. Fijaos el golpe crítico, la diferencia. Malicioso. Y yo creo que ya un mordisco terminará con este Koldak. ¿Me lo confirmas? ¿Me lo confirmas, diálogos? Y ahí está, Koldak debilitado, perfecto. Eh, lo que decía, eh, Hugh me ha hecho un dibujo. Es el primer dibujo que me hacen eh, de una serie de Pokémon y de un juego de Pokémon que yo haya grabado. O sea, brutal, de verdad, estoy contentísimo. Y... y ¡Oh, puño hielo! ¡Puño hielo es brutal! No somos tipo hielo, pero yo creo que es bastante mejor que Pulso Dragón. A ver, Pulso Dragón... 85 de potencia, puño, hielo, 75, pero la realidad es que tenemos el doble de ataque que de ataque especial prácticamente, así que es muy, dif muy, muy diferente la, la fuerza que tiene Danza -leteo. también podemos quitar danzaleteo Aleteo, Danza, -leteo, pero danza -leteo sube la velocidad que siempre es interesante, la defensa especial también es interesante es verdad que el ataque especial igual un poco menos. Pero bueno, ahí está. Quitamos Pulso de Lagón. Tenemos Hidrobomba, que para el tío puede seguir sirviendo. Así que, perfecto. Ahí está. Genjaro sube a nivel 30 y quiere aprender rapidez. Genjaro, compañero, rapidez es basura. Y teniendo este, estos, estos ataques, pues casi que no. Casi que no. Conservamos y podemos continuar, por favor. Podemos continuar. Norman, sube al 26. Perfecto. Y ya está. Ok. <ríe> pues nada. Eh, voy a quitar a Norman, yo creo, porque es que... <ríe> Tanta... ¡Oh, Super Poti! Gracias, gracias por la Super Poti Por aquí arriba hay un combate con un objeto que podemos esquivar y seguimos para adelante Vale, aquí hay un objeto que es una cuerda huida, estupendo, para no perder tiempo Vamos a coger el... Uh, uh, vale, ¿Por qué pensaba que estaba mirando hacia arriba? ¡Jijiji, ¡No me vencerás! Sí, yo creo que sí que te venceré, compañera la verdad sí estoy muy contento con el equipo que tenemos. En el último capítulo os pregunté qué Pokémon, que, eh, tuvi si tuvierais que sacrificar a uno en combate, cuál de nuestros cuatro Shinies sacrificaríais. Y la verdad que todos me dijisteis que... ¡Oh! ¡Cuidado! Mega Aerodáctil Shiny. ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué? Lol, vale. Eh... Nivel 28. Cuidado, eh. No quiero problemas. Puño hielo, mismamente. ¡Ok! ¡Ok! ¡Salpicadura! Te lo compro con Pitrueno, puño hielo. Ahí está, le quita poco. Le quita poco. ¿Mordisco? Mordisco puede ser un buen ataque. Salpicadura. ¡Tío! La IA de este juego de qué va, tío. No lo entiendo. Hay que va ese mordisco que le quita bastante más, la verdad. Otro mordisquito que se va a llevar desarrollo. Uh. Cuidado que se sube el ataque especial. Y eso puede. Bueno, el ataque también. ¡Uh! Mientras tenga salpicadura, yo creo que bien, ¿no? A ver qué me hace. Pero si hace... Chirrido. Chirrido este pobre herdáctil. No vale nada. Mola mucho el herdáctil, la verdad. Mega herdáctil. Mola un huevo. Pero... Adiós, hermano. Tuvimos un herdáctil que se llamaba Miguel y murió en terribles sufrimientos. Pero bueno. En mi corazón sigue. En mi corazón sigue ahí bien sellado. Grimmer. Pues seguimos. Vamos a hacer spam de Hugh porque se lo merece. Grimer de Alola. Shiny. Ok, pues... Puño hielo. Por probar. Ya ves tú. No sabemos su tipo. ¡Oh! ¡Pau, pau, pau, pau! ¡Pau! grimmer debilitado de un golpe. Nice. Perfecto. Uno menos. Seguimos subiendo. Vamos a ver qué objeto es este de aquí. Tenemos que dar la vuelta, creo. Sí, hay que ir por aquí. a los fantasmitas. Y algo bueno... ¡Hueso merán! A ver, no es la mejor MT del mundo de tipo tierra, eso desde luego, pero tampoco está nada mal. No hay más objetos, continuamos. Creo que queda otra planta más, si sí, aquí nos curan, lo cual nos viene de lujo, tengo que decirlo. Y esto no se puede esquivar, así que ¡adelante! ¿Qué me cuentas? ¡Únete a nosotros! Madre mía, es tétrico, tétrico... Hasta decir basta Por cierto, en un ratillo no Bueno, en un ratillo <risa> Igual el domingo O sea, igual esto lo estoy diciendo en... En pa... no Que quiero jugar en Twitch, ¿vale? Que quiero hacer directo en Twitch No sé si lo haré eh, después de publicar este vídeo O antes, ¿vale? O sea, no sé la... no, no sé Estoy un poco rayado Ahí va Nidoking Shiny Hugh Nidoking Shiny Nidoking... Me acuerdo que decidimos un terremoto Y día como neutro o algo así O muy eficaz Ahora hacer el puño y hielo Ahí que va, ese puñito hielo que le quita menos de la mitad pantalla de humo Me vale, me vale Te lo compro, Nido King Nido King Shiny es del color de Nido Queen Y Nido Queen Shiny es del color de Nido King Es bastante gracioso Que hagan ese tipo de cosas me, me mola bastante Ahí va el mordisco, poco eficaz, muy poco eficaz Hoja afilada, vale Es neutro, es neutro La combinación de tipos de hue de planta agua es brutal O sea, la verdad que es épico, fantástica ¿Hidrobomba? ¿Puede ser mejor? No lo falla, eso encima que tenemos una pantalla de humo, lo cual es que Hugh es dios. Otro dios. ¡Y Nidoking no muere! ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! Ahí está ese supersónico. Supersónico y con pantalla de humo empiezan a acumularse los problemas, ¿eh? Puño hielo para terminar, yo creo. No te confundas, no te confundas, Hugh. Bueno, no pasa nada. Golpe cuerpo, no me paralices. No me paralices, compañero. ¡Vamos! Paralizado, confuso, eh, con baja precisión. Yo creo que es momento de meter a... ¿Albi? Palomita puede salir porque todavía está apta el nivel y eso. Pero bueno, vamos a sacar a Albi por cambiar un poquito. Ay, que vas. Nuestro poderoso Dragoner que evoluciona en el 50, ¿no? O algo así, o ¿no? en el 45. No recuerdo el nivel, no me paralices. Nice, nice, man. Chupa vidas. Y Golpe-cuerpo no me paralices otra vez mm, Repito, no me... ¡Ah! Es que Golpe-cuerpo paraliza bastante... Con bastante probabilidad, me parece ¿eh? Pero bueno, no pasa nada porque creo que curamos aquí Así que, perfecto No es muy eficaz, pero como le quedaba menos vida Que a Caterpie Pues ha, ha muerto, claro que sí Adiós ¿Le queda Pokémon? Creo que no Ahí está, subimos a nivel 31 Poderoso Albi, claro que sí ¿No aprende nada? ¿No aprende nada? ¿Aprende algo? No, no aprende nada Ok pues podemos bajar y curarnos, creo, ¿no? ¿O hay más combates antes de curarnos? No, perfecto, nos curamos Ahí está, revivimos Y esto es nice Cuidado que estamos rodeados de fantasmas Y esto me, me, me, me toca la moral Vamos a poner a genjar un poquito Genjaro todopoderoso Hola, ¿quieres combatir? So, zombies Zombies, zombies, zombies. Quiero jugar. Fijaos, estoy jugando ahora últimamente a. Uy, a ver. Ahí está Resident Evil. Aunque creo que lo veis al revés, vosotros. Pero bueno, lo entendéis, ¿no? El Resident Evil Biohazard, este quiero jugarlo. Lo voy a jugar seguramente en directo. Moltres. ¿Qué pasa con Moltres en este juego? Por favor, alguien me lo puede confirmar. No hay nada. O sea, me ha salido Moltres 10.000 millones de veces. A ver, Moltres, hijo mío. Nivel 28 ignio. ¿Por qué? Porque yo desafío tu tipo Tijera X Vale Menos mal que tenemos una defensa Tenemos una defensa Que es que es increíble Ahí está ese ignio que le quita bastante Pero casi morimos Mucho cuidado, ¿eh? Cuidado porque un tijera X crítico Nos lo comemos, ¿eh? Vamos con palomita que creo que el tijera X le va a hacer Basura y creo que la podemos rematar, así que guay Soy tipo bicho acero Dame, dame en el pecho con tu tijera X Enfado, tócate los huevos Tócate el huevo derecho, enfado Vale, lo aguantamos, es que palomita Y es crítico, crítico y lo aguantamos Palomita también es un dios Solo capturamos dioses, así da gusto Surf, vamos a ello, ahí que vas Cómete esta Cómete esta compito y no te lo vas a llevar Ahí, oh, no muere No muere, es poco eficaz, enfado Ahí, ahí ya iba a ser, no va a ser mucho. ¿Otro crítico? ¿Es una broma? ¿Dos críticos seguidos? ¿Qué puta broma es esta? Vale, pues eh, surf otra vez y ya estaría, ¿no? Aunque sea poco eficaz, sabemos que lo matamos. Así que, dicho y hecho, ¡Moltres! debilitado, pow. Perfecto. La verdad que Palomita me está sorprendiendo para bien. Es un grandioso Pokémon. Y sube nivel 25. ¿Aprendes algo? Dime que aprendes algo. Aunque tienes un buen set Tampoco te hace falta mucho Bueno, pues nada Pues no aprende nada Así que sin problemas Flareon Ayer, hablando de Flareon Ayer subimos un vídeo De evolucionando a nuestro starter Ya sabéis que en los Pokémon En los Pokémon Let's Go No se puede evolucionar el starter Y lo hicimos Forzamos Hackeamos el juego Para que se pudiera Así que si queréis verlo Pues podéis pasaros Yo os invito ahí A echarle un ojillo Que ese vídeo estuvo bastante bien A ver, Palomita Te quito del equipo Y viene el señor Q Claro que sí tenemos muy buen equipo, pero muy bueno A ver, Flareon Hermano, nivel 28 ¿Mordisco? Yo creo que es lo mejor que tenemos prácticamente Mordisco ¡Oh! ¡Pao! Y retrocede Retrocede este Flareon Así que otro Mordisco ya le termina de matar Nice, nice Estupendo, Flareon Ha tenido bastante Pokémon este tío, eh este tío tenía demasiados Pokémon, hermanos. Ok, vamos a curar porque es gratis que y además se tarda un segundo. Ahí está, es mucho mejor que el centro Pokémon, ya podía ser así. Y por aquí creo que ya no hay nada más, si no recuerdo mal, ¿no? Porque aquí subimos ya a la planta de arriba y... vale, si sí hay otro combate. Ok, pues último combate del día, al menos de esta zona, porque luego hay que ir hacia Azulona. Sí, me suena a que era Azulona. Sí, el subterráneo, sí, sí, azulona por el subterráneo Podríamos hacer la parte de abajo de pesca Pero esa parte me da mucha pereza porque ya sabéis que hay un Snorlax No tiene ningún sentido para allá, así que... Ah, Hablando de Snorlax, ¿what? O sea, puta broma esto, vale, ahí está Snorlax Viene Genjaro, que es poderoso ante ataques físicos Así que este Snorlax no debería ser mucho problema, nivel 28 Un poco de cola férrea, por ejemplo por no hacer envite ignio que nos quita vida, vale. Guay picotazo venenoso. Ok, no me venenes y yo contento. No me venenes y yo contento. Nice. Envite Ahora sí. Ahora sí viendo que no tienes una mierda este envite ignio te lo vas a comer, te lo vas a zampar. Qué poco. Qué poco le ha quitado tóxico. Mm. Picotazo venenoso tóxico ¿O no serás tú eso no tipo veneno hermano. Pues cuidado eh que tóxico se puede complicar en pocos turnos y no queremos eso. Voy a hacer eh, cola férrea otra vez. A ver, tenemos descanso, eso es cierto, porque lo he visto ahora, vale. No me acordaba, no me acordaba el descanso. Ahí está, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No me he enteró, no me he enterado vale. Uf, uf. Eh, descanso, ¿no? Vamos a hacer descansito. No por alargar el combate, sino por el hecho de que es que un golpe más y me mata, sabes. A ver, recuperamos nuestra vidita Quitamos el envenenamiento, lo cual se agradece Y eso, ¿qué ha hecho? Tío, ¿qué ha hecho? ¿Por qué no veo lo que hace? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, me ha quitado Bastante El problema es que ahora no me voy a despertar Porque es un turno dormido seguro Me voy a comer otro ataque Tinieblas, vale Tinieblas, me ha quitado Vale, vale me ha quitado 28 PS sí o sí Pues hay que cambiar, hermanos 28 PS son unos cuantos, eh se viene Hugh, entonces Hugh, it's your moment, man It's your moment Quitamos a Genjaro Y entra Hugh aquí, bastante a gustito A ver, Snorlax eh, Te queda poca vida Tú y yo somos hermanos, amigos No sé, ¿cómo lo ves? Yo creo que de un mordisco ¿Qué le hemos hecho? A ver, deja de pensar Le hemos hecho... Tío, no, no sé qué ataque le he hecho O sea, no sé qué ataque yo Soy retrasado O sea, no me acuerdo ¿Cómo puedo acordarme? si ha pasado hace cinco minutos Vale, ya está, perfecto, golpe crítico ala Al carrer, Snorlax Al carrer Vale, pues ahí está Perfecto, Team Rocket debilitado, nice Team Rocket No era Team Rocket, no era Team Rocket A ver, vamos a coger esto, objetillo, ultra bolas Perfecto, no me, no me toques No me toques, perfecto uh. Uh. Evitando al tope, ahí está Uno, hiper poción Madre, estamos acumulando Un montón de pociones Y nos viene increíble, ojo eh Cinemática. Oh yeah. Oh yeah. Oh, este fantasma, compañeros. Este fantasma. Fuera. Largo de aquí. Ok. Ok. Madre mía. Cómo mola. Ivy acojonado, eh. Ivy acojonado, tú. Flipad el cacho fantasma, tú. Vale, pues nos dejamos tocar por uno de estos que nos llevan a la salida, si no recuerdo mal. Mira. Uh, ok. Y ya estamos. Nice. Vale, pues vamos a ir a. A curarlo primero, tampoco es que nos hayan dado mucho, ¿no? Yo creo Bueno, es verdad que Genharo está un poco tocado Seamos sinceros, así que curamos rápido Y vamos a capturar Pokémon Es cierto que podríamos capturar en la ruta de abajo Aunque no, no, no, no podemos Porque hace falta Surf y no tenemos Así que, ruta de la izquierda Podemos capturar Eh... No prometo nada, pero si fuera un Shiny Lo dejo caer a ver, tenemos Shinies en la recámara, ¿vale? Voy a dejar que sea cualquier cosa, prefiero un Shiny, no lo no voy a negar Pero me vale cualquier cosa, que sea un buen Pokémon Un Shiny, por ejemplo, un... Gengar otra vez ¡Oh! ¡Hola! Team Rocket Vale, pues sí que había que hacer lo del... Lo, del, lo de este antes, ¿no? Lo de la Torre de Miedo Hemos venido expresamente a Pueblo Lavanda siguiendo las órdenes del jefe Pero no hay ni rastro del viejo Fuji El único sitio donde hemos, no hemos mirado es en lo más alto de la Torre Pokémon, ¿no? Sí, pero no podemos llegar por culpa de ese fantasma que nos cortó el paso. Ya sabéis cuál. ¡Oh! ¡Cubón! ¡Cubón! ¡Qué bonito eres, Cubón! ¿Me recuerda a mis perros? No sé por qué, tío. Bueno, no habríamos encontrado, no habríamos encontrado al viejo, pero al menos tenemos a este Cubón. ¿Qué tal si, se lo, si, se lo, si nos lo... Madre mía, ¿sabré hablar o qué? Si nos lo llevamos a la guarida. Uf, la guarida Rocket, eh. Cuidado. Buena idea. Vamos a la sala de juegos Rocket de Ciudad Azul. ¿no? ¿Podéis gritarlo por lo más alto, no? ¡Cu! Sí, bonito, allí es donde está tu mamá, en Ciudad Zulona. ¿Te vienes con nosotros, verdad que sí? ¡Oh! Dios, qué, qué hijos, ¿Qué, qué, qué, qué, qué lo que sabéis, qué lo que sabéis! Pobre cubón, eh. Pobre cubón, decidido a despegarse, ha dicho. Pobre cubón, tío. Decirle que estáis su madre. No puede ser, qué horror se han llevado al cubón. Vale, let's go. Vamos a ver con este pavo, a ver qué nos dice. ¿Tú has visto eso? Los del Team Rocket se han llevado al pobre Cubon. Creo que han dicho que iba a la ciudad azulona Seguro que es para quitarle el cráneo que lleva puesto y venderlo No, eso le han hecho a su madre seguramente Este, este juego, a pesar de estar hecho para todos los públicos El momento Cubon y Pueblo banda está mucho más exagerado eh, Pero exageradísimo A ver, aquí combate ¿Quién tenemos el primero? Genjaro, sí, me gusta Me gusta, te lo compro Hola señorita ¿Qué tal? Vamos muy bien de nivel, eh La verdad que el tema de que, es, el tema de que haya mucha... Ar... Se reparta la experiencia así es, es un poco mierda, pero bueno, la vida es así ¿Qué Pokémon es mono, redondo y recuerda a un muñeco de peluche? Ya lo sé, compañera Te refieres a Clefairy, pero no vas a tener un Clefairy No vas a tener un Clefairy Como tengas un Clefairy y te randomizado Es para flipar Pero para flipar Un Pokémon montañero geno, que es... Snorlax ¿Qué pasa hoy con Snorlax? Alguien me lo explica ¿Qué está pasando con el Snorlax? Vale eh, Snorlax también es adorable y parece un peluche Todo hay que decirlo Nivel 29 Voy a hacer cola férrea Espera, hemos hecho cola férrea Ya sabemos, lo falla mm, Taladradora. Mm. Ay, ay, ay, ay, ay Vale, me quita lo suyo Lo suyo Uh, mis perros ladrando Mis perros ladrando a muerte Cola férrea otra vez Ahí que va No nos falla Nice Perfecto Y uh, taladradora otra vez Cuidado, que taladradora es un buenísimo ataque. Golpe crítico. Uf. A ver. A ver, taladradora. Hugh lo aguanta bien, en teoría, ¿no? agua, yo creo que sí. Tengo un moco, tío, por aquí que me está molestando. Oh, no respiro. No respiro. A ver, eh, taladradora. Taladradora, Snorlax. Confirmamos que lo aguanta. Dren Drenadoras. Drenadoras no aguanta. Perfecto. Perfecto. A ver, eh, puño y hielo. Por ejemplo, vamos a ver cuánto le quita No tengo yo todas conmigo, muy poco Podrías con congelarlo Digo yo, eh, digo yo, taladradora Aguantamos muy bien Aguantamos muy bien esa taladradora Voy a meter un danzaleteo No porque no seamos más rápidos Que sí que lo somos, sino por Hacer un hidrobomba ahora, yo creo Ahí que va, perfecto Absorber Ok, A todo el absorber que quieras, compitrueno <ríe> Me quitas, o sea Un PS me has quitado un puto PS eh, Voy a hacer mordisco Porque igual retrocede Es verdad A ver cuánto le quita esto Uf, Tampoco mucho Hueso me da Ok Uno Dos golpes son Me parece hueso me dan. Creo que son siempre dos Perfecto Pues... Hidrobomba Es el momento Ay, que vas No lo falla Hidrobompo Y Snorlax ¿Podrías morir? ¡Podría morir! Nice Ok eh, última Último momento del capítulo Capturar un fucking Pokémon Vamos a ello Derribo, derribo Derribo Derribo Bueno A ver, mega patada no, Mega patada No, no No me convences No me convences, compañero Conserva No, sustituir no Sustituir no Conservamos Conservamos Conservamos Nice Ok Pues vamos a capturar un Pokémon Veremos... ¿Qué nos depara esta ruta? Primer Pokémon de la ruta número no sé cuál es... ¡Oh! ¡Rayhorn Shiny! Me gusta! Es precioso, Rayhorn. Me gusta un maldito. Bueno, no te vayas. No te vayas. Vale, pues eh, hay que esperar a que salga, en serio. A ver, técnicamente, Rayhorn Shiny era el primer Pokémon de ruta, ¿vale? Se ha ido, pero no tenía... Ahí está, ahí está, vale, perfecto, perfecto. Nice, nice, ahí está. No ha pasado nada No, no ha pasado nada Raijon, poderoso Ok A ver Nivel 23 Primero, una vallita Una vallita framu muy sexy Que yo creo que podemos lanzarle Ahí lo llevas No te muevas oh, uh, Uy, ya, lo, ya estaba celebrándolo Ya estaba celebrándolo Genial Vamos Ahora sí, ¿no? Uno Due Tres No ¡Uf! Oye oye, oye oye, este Raihon que nos va a dar aquí el coñazo. No te vayas. Vámonos. Genial. Podría intentar el excelente. Podríamos intentar apurar un poquito. Uno, dos, tres. Y. y, y, y, y, y. Última. Vaya frambu, porque luego, cuantas más vaya frambu le, le lances, más fácil es que se pire. ¡Oh! ¡Excelente! Uno, dos, tres. ¿No? ¿Por qué no se atrapa? Voy a tirar, voy a, tirar a directamente, eh Tiramos Superbola, ahí que vas Genial, captúrate, Rayhorn Uno, dos No, no se atrapa, tío, no se atrapa Se va a ir, se va a ir, Dios, se va a puto ir Vaya Frambu Usamos Vamos, no te vayas Ahí está, genial, vamos, no te vayas, Rayhorn Que eres un poderoso Pokémon Uno, dos, tres Dios, se va a escapar Tío, se va a puto escapar Vamos Excelente, excelente Por favor, atrápete Uno, dos, tres ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, claro! ¡Claro! ¡Uh, lo que nos ha costado este Raijon! Estaba pensando que se iba a pirar Hugh suba al 31 Muy bien, Hugh Te queremos, Hugh Todos contigo, Hugh Ok, a ver qué tipo es Esto es importantísimo ¡Hielo Dragón! ¡Hielo Dragón! ¡Qué tipazos! Es algo simple intestado y de Tiene una cosa en la cabeza, si carga contra algo No se detiene hasta caer rendido Ok, ok, me gusta, voy a ponerle un mote, por supuesto Sé que voy a tardar, sé que se va a hacer un poco tarde ¿Vale? Pero la vida es así, a ver Último capítulo de Pokémon Dejadme mirar Espérate, espérate, que ha salido un Pokémon y no sé cuál es Execute Shiny, me gusta, pero no, lo siento, tengo que escapar, gracias Vale, vamos a... Voy a ponerme por aquí, no voy a ser que entremos en un combate y la liemos a ver, eh, último capítulo ¿Dónde estoy yo, tío? No encuentro mi canal Dame un segundo Escapamos de aquí también, de este combate A ver, último episodio Vídeos Capítulo número 18, vale, este es el 19 eh, A ver, por ejemplo, por aquí tenemos a Pica Crack Que me dice Eh... Si yo tuviera que elegir a uno sería Genjaro por, por cualquier caso, para usar poción Si alguien está muy dañado, no sé qué, el Pokémon es complicado Para ganar un turno gratis, sí, claro Esa es la idea, pero también no, no Quieres perder algún Shiny, porque son importantes No, no quiero perder ningún Shiny, compañero Pues pica crack, gracias por comentar en, en el último vídeo, y te voy a poner El mote de este rejol Buen Pokémon, eh, buen Pokémon A ver, entramos aquí en la bolsa Perdonad que se está haciendo muy largo, ¿vale? Perdonad, pero es que eran bastante necesarios Raijon, sé que no he puesto estos motes, ¿vale? Los tengo que poner, pero ya me, ac ya me acordaré Sé que estos dos no tienen mote <ríe> Soy un poco retarded, ¿vale? Cambiamos mote Y aquí eh, se va a llamar eh, pica Crack, la vamos a llamar Crack Por supuesto Crack, con dos A es Crack De hecho, va a ser con dos, espera Va a ser con dos R's Crack y ya está, hoy se ha hecho muy largo Así que no voy a ponerle eh, No voy a ponerle ninguno de estos dos botes, ¿vale? Lo ponemos en el próximo episodio, tranquilos Así que nada más, chicos, espero que os haya encantado Este pedazo de episodio, dejad un super like De compitrino. no apretad ese botón como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo episodio, chicos Chao, chao